A propósito, y eh, escúchame muchachos, hay una denuncia ahí del Cementerio Gesemaní. a propósito de Michelle Frías... No es Frías, no es un cementerio, no es un centro de oración. Es, hay un, ¿No es Gesemaní que se llama? Que está... eh, yo entiendo que lo que se llama Getsemaní o bueno, eh, Getsemaní déjame es ver. El, el, la, el centro de oración. Eh, o sea, la sí, iglesia pero que de los, es el cementerio que está en el frente, ¿no es así que se llama? También, entonces, También se llama Getsemaní. Bueno, entonces, miren, esta bóveda, es la, la, esta, esa puerta equivocada. que ustedes ven ahí, forzada... Se metieron a la bóveda de la mamá de, de Michelle Frías, de la Junta Central de San Francisco de Macorís. Y mira lo que le hicieron: rompieron todo eso para robarse la flores y un florero. O sea, ustedes pueden creer eso. O Se puede ampliar la foto. Vamos a ver la pueden ampliar. Miren lo que le hicieron a esa puerta para estos delincuentes entrar ahí a robarse un florero y las flores que habían ahí. ¿Quieres que te o sea, diga una cosa? Hay ni una ni gran... después de muerto descansa la gente. Una gran negligencia de parte de la seguridad que tiene los o el ayuntamiento en esos lugares, sobre todo en ese lugar. ¿Tú sabes lo que es que cuando tú vas a enterrar va a, a un deudo tuyo, tú tienes que romper la caja a martillazo para que no se la roben? Eso es, eso es una cosa eso es de habla, loca. habla mucho de nuestra sociedad claro, claro que es lo, que, nuestra sociedad. lo que lo que es deberíamos verdad. hacer es los ayuntamientos invertir en mayor seguridad, que seguridad de nuestro, que de, de nuestro de vigas, cementerio que se roben, eh, Sí, sí, pueden poner cámaras de seguridad que las pongan y si sí, pero tiene poner, que tener alguien que vigile la cámara porque se la roban si tienen que subir las paredes más altas y poner alambradas que las pongan pero que tiene que haber más seguridad o sea no por puede favor, ser que una gente increíble. invierta por ejemplo en un féretro y que tengan que entrar a martillazos porque tenga miedo a que, a que le un vayan féretro a dar 45, 50 mil Michel ¿tú? lamentamos la situación con la, la bóveda de, de tu familia Y ojalá que el alcalde ponga atención a esto Y, y, y lo grande es que cuando Mejore se roban, la seguridad Se roban el féretro, lo dejan el cadáver, claro, tirado, tirado el cadáver. Cosa... Genial, Ni después de muerto es lo que se tú descansa decía, Habla mucho de nuestra sociedad Ni después de muerto de Bueno